Yeah. Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo especial en este espacio de Pasa la Voz de Otra Voz y hoy nos encontramos con José Antonio Parrado, eh, abogado que generó la suspensión del POD en Chía. Bienvenido, eh, José Antonio, a Otra Voz. Un placer saludarlos a usted, a todos sus televidentes. Es un verdadero gusto estar acá. Eh, José Antonio, cuéntenos precisamente cómo se logra este, este esta gestión eh, y esto está asociado también al volteo de tierras, ¿qué se puede decir eh, acerca de esa acción eh, que usted eh, promovió y que pues eh, en últimas termina con la suspensión del POD en, la, en Chía? Sí, eh, muchas gracias. Básicamente esta es una reacción de los ciudadanos del municipio de Chía, de Chía frente a lo que se ha denominado formalmente o, o mejor informalmente como el volteo de tierras. El municipio de Chía no ha sido ajeno a este fenómeno. Resulta que terminaron aprobando el cambio del uso del suelo de 3 millones de metros cuadrados que eran rurales y los volvieron urbanos. En, expresado a través de 15 planes parciales en las zonas de expansión urbana. Cuando fuimos a mirar quiénes se han visto tan privilegiados de ese cambio del uso del suelo, resulta que son los grandes urbanizadores en el municipio de Chía. Muy rápidamente estos urbanizadores empezaron a presentar proyectos de construcción y hasta la fecha han radicado 8 proyectos de esos 15 planes parciales por darle solo un ejemplo de tres casos, en el plan parcial número 15, justamente al lado de la chucua de Fagua, que rellenaron de manera ilegal, piensan construir 2.800 apartamentos en el plan parcial número 2 piensan construir 3.200 apartamentos, y en el plan parcial número 9, piensan construir 6.500 apartamentos 150 torres de 12 pisos, convirtiéndose en una, ciudad, en una ciudadela de la misma población de cota de tal manera que si se llegan a construir bajo esa tendencia 15 planes parciales serían 45 mil unidades de vivienda más en el municipio de Chía junto con todo lo que sigue creciendo por todos lados el municipio que nos llevaría a triplicar la población del municipio en los próximos 10 años y bajo esas condiciones Chía se vuelve invivible en materia de trancones ya los estamos viviendo terriblemente usted imagínese lo que sería con tres veces más carros en materia de servicios públicos supremamente delicado porque no tenemos hoy en día ni siquiera un buen tratamiento de alcantarillado y, y eso que somos 200 mil imagínese para 600 mil en materia de medio ambiente porque justamente hoy los olores por ejemplo por las plantas de tratamiento de aguas residuales son muy delicados imagínese usted cómo sería ese impacto ambiental además del efecto sobre las zonas agrológicas 2 y 3 sobre la ruralidad en general y adicionalmente pues cómo nos cambia este modelo de ocupación tan abrupto y desorganizado los temas relacionados con nuestra cultura y nuestro modelo social José Antonio, pero ya existe un fallo, ya, ya digamos que hay una sentencia eh, cuéntenos de qué se trató, o sea, se suspende pues esta intencionalidad de, de seguir expandiendo eh, eh, a Chía y, y, y, y qué dice puntualmente ese fallo, o sea, qué, qué, qué fue lo que pasó ahí jurídicamente Claro, entonces bajo este riesgo tan terrible para nuestro municipio nos vimos obligados a demandar. Eh, ese fallo proviene del juzgado primero administrativo del circuito oral en Zipaquirá. ¿Qué dijo el juez? Nosotros le solicitamos primero que nada que suspendiera el plan de ordenamiento territorial porque la demanda puede ser eh, para que salga una sentencia definitiva un poco demorada, digamos un año, año y medio. Esto lo demandamos en septiembre del año pasado y le dijimos, señor juez, ¿qué tal que usted termine diciendo que nosotros tenemos la razón? Pero mientras usted nos da la razón de que un año, año y medio ya han dado licencias de construcción y ya están construyendo, cuando al final salga el fallo, resulta que usted diga... Eh, sí, señores, ustedes tenían la razón y ya están todos esos edificios por todos lados. Entonces, el juez, basado en ese grave riesgo que, que tenía el municipio, decidió suspender el plan de ordenamiento territorial. ¿Eso quiere decir que están suspendidas las obras o que se deben suspender y que no se puede construir? Las licencias, digamos, están frenadas. Sí, señor. Esa es la gran noticia. Chia tiene hoy la oportunidad de que sus pulmones que se encontraban como reprimidos en este momento vuelven a expandirse porque esos proyectos que le mencioné hace unos minutos eh, quedaron paralizados. De tal manera que la buena noticia es que Chía no va, si se mantiene esta suspensión del POT, a tener ese crecimiento urbanístico y demográfico tan acelerado y desorganizado. Las razones del juez. Las razones del juez fue, primero, que advirtió, como nosotros le dijimos en nuestra demanda, que... Cada vez que eh, en la etapa en que se estaba re preparando el POD, discutiendo el POD, la ciudadanía fue diciendo no estamos de acuerdo. En el cabildo abierto 33 ponencias fueron y dijeron no estamos de acuerdo. O sea que ahí se tuvo eh, en cuenta la voz de, lo, de los habitantes de Chía fue una construcción colectiva lo que, lo que se pudo hacer, digamos, ahí en esa, en esa determinación jurídica. Sí, señor, porque entonces, en cada una de las etapas de, de participación ciudadana, la gente fue diciendo no, por favor, ese modelo no lo queremos, y sin embargo eso no fue escuchado, ni por la administración, ni por el consejo municipal. Nosotros, desde por allá del 2014, 2015, cuando se estaba preparando el POT, dijimos, no a ese modelo de crecimiento urbanístico y demográfico desorganizado acelerado, y no nos pararon bolas. El juez sí se dio cuenta de que la participación ciudadana no puede ser un saludo a la bandera y dijo, primera razón para suspender el POT, advertimos que no se tuvo en cuenta la participación ciudadana ni la voz de las comunidades. Advertimos, dijo el señor juez, que faltando 36 horas, día y medio para aprobar el POT, sacaron una nueva concertación con la CAR donde ampliaban las zonas de expansión urbana y nadie se enteró. Nadie, porque imagínense, ya solo faltaban horas para aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial. Y dijo el juez adicionalmente, el impacto de ese crecimiento en materia de servicios públicos, de medio ambiente y de movilidad es demasiado terrible como para que nosotros no prevengamos eso suspendiendo provisionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial. José Antonio, ¿y la reacción del alcalde entonces en este momento? ¿Cuál es? ¿Cómo está la situación, digamos, complicada con, con la administración? Eh, eh, en Chía, pero de otro lado también la gente, digamos, que también eh, eh, con satisfacción recibe la noticia por cuanto, digamos, que eh, este juez falla eh, en sí. favor de la comunidad. ¿Qué está diciendo el alcalde? ¿Quién sí. es el alcalde de Chía? ¿Qué pasa eh, con él? El alcalde de Chía se llama Leonardo Donoso. El señor Leonardo Donoso tiene antecedentes de ser constructor, muy afecto a los urbanizadores. Y entró en lo que nosotros denominamos en una especie de ira santa, en, eh, eh, se desencajó y a mi juicio perdió eh, su majestad como primera autoridad administrativa del municipio y generó pánico dentro de la comunidad de Chile. ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? El alcalde, eh, de manera inexacta, por ser muy diplomático en mis términos, faltando a la verdad, eh, tiene asustada a la comunidad de Chía en los siguientes puntos que muy rápidamente voy a desarrollar. Primero, que a partir de este momento se va a llenar de construcciones los cerros. Yo quiero decirle, señor alcalde, y sobre todo a la comunidad del municipio de Chía, de manera muy seria, que eso no es cierto. Hay normas de carácter superior que tutelan y protegen los cerros por ser un patrimonio ecológico y que no le es viable a ningún alcalde pasar por encima de las leyes de la Constitución y de normas de superior jerarquía. Por tanto, si se llena de construcción los cerros en los largos ocho meses que todavía le quedan al alcalde, será porque él dio esa licencia de construcción violando la ley. De tal razón, señor alcalde, que no asuste a nuestra comunidad con que se van a llenar de construcción de los cerros porque usted sabe que eso no es legal y que eso no es posible y que eso no es cierto la segunda razón que dio y me sonrió un poco es que él va a eh, se afectan las chucuas y humedales cuando por Dios Santísimo toda Chía sabe a estas alturas que durante muchos meses le hemos reclamado que se rellenó de manera ilegal a chucua de la chucua de, de Fagua, que se llama una vereda del municipio de Chía, y usted señor alcalde no movió ni un dedo usted señor alcalde no protegió nuestro sistema, nuestro ecosistema usted señor alcalde no protegió el medio ambiente, y hoy en un acto de populismo como si la gente no supiera era cómo ha sido su actuación viene a decir que se va a afectar los humedales cuando usted fue el que los dejó afectar adicionalmente el uh, alcalde ha manifestado que el río bogotá surtiría efectos negativos cómo se le ocurre señor alcalde decir tal despropósito por el contrario en este momento los cerros perdón el río bogotá va a tener menos presión y el río frío de paso porque no se va a venir ese tsunami de población que usted quería traer al Municipio de Chía y porque el cumplimiento de la sentencia del fallo del río Bogotá no depende de las decisiones ni siquiera que tome la alcaldía sino de las decisiones ya ordenadas por la magistrada Nelly Villamizar y por lo que ordene la CAR de tal manera que no es cierto que se vaya a afectar el río Bogotá y por último porque usted ha dicho que ahora se va a construir en cualquier lado del municipio porque se va a construir un rural señor alcalde era usted era usted el que cambió 3 millones de metros cuadrados de zona rural para llenarlos de urbanizaciones de condominios de cemento y de concreto, era usted el que estaba afectando el medio ambiente y la ruralidad como ningún otro alcalde lo había hecho, y por último se queja usted de que nosotros querramos participar en el proceso político como si eso fuera ilegal, como si no fuera nuestro derecho constitucional ilegal no nos podemos quedar solo con los candidatos que a usted le gustan y que quieren defender este adefesio de plan de ordenamiento territorial, va a surgir un movimiento ciudadano un movimiento digno que va a participar, sí señor aunque usted no le guste en la política y que va a decir que no queremos un municipio lleno de, de, de cemento y de concreto, que queremos un municipio para la educación para el turismo, para la cultura para la salud, para recuperar el agro, para recuperar y generar espacio público, para generar generar empleo para nuestra gente y que no solo tengan que estar condenados en ese modelo de ciudad que usted está imponiendo a salir a las 5 de la mañana a buscar trabajo a otros lados y volver a las 8 de la noche a un municipio dormitorio en un mar de cemento y de concreto. Bueno José Antonio, unas, eh, un llamado bastante enfático pues al alcalde de Chía y también, digamos, la noticia acá que surge es que pues, se suspende el plan de ordenamiento territorial del POT eh, en, en, esta, eh, en este lugar. Y pues eh, vienen estos testimonios acá en este espacio de Otra Voz, en Pasa la Voz, pues abrimos los micrófonos para que la gente se entere de esto que está pasando, para que tengan eh, visibilidad eh, las comunidades y el llamado es para que pues, ustedes nos eh, sigan en nuestras redes sociales www.otravoz.co en twitter arroba portal Otra Voz. lo mismo que en facebook muchísimas gracias josé antonio parrado pues el abogado que eh, generó esta suspensión del de pod en chia eh, continúen nosotros eh, siguiendo eh, Otra Voz, eh, Periodismo Libre, en Pasa la Voz. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros. No hay término más apropiado para lo que estamos haciendo en Chía, defendiéndola, que el término, esto es Otra Voz. Muchas gracias, entonces eh, continuaremos con más espacios en Otra Voz, Periodismo Libre. Gracias. Pasa la Voz, cuando llega la noche. Los temas del día en Otra Voz.